Yo empecé la, en 1959, Yo entré en la, la, la cantoría, ¿no? a enseñar, vino el maestro que nos enseñó, nos enseñó a, a estudiar ¿no? ese caso. Pues... Nosotros somos muchos, somos 25 gentes. Entraron a la cantoría. Pero todos no salieron. No, no quisieron estar Esto este cuesta mucho para hacerlo. Sí, uno solo no aguanta. No aguanta. Entre varios. Si hay gentes que sabe hacer su dibujo, pues puede ser. Sí. Antes había unos abuelitos que lo hacían y por curiosidad, pues uno va así, se fija uno cómo lo hacen, de ahí aprende uno. Casi en todo donde he ido, pues se hace de diferentes colores de flores. Sí. O cuando son, este, niños chiquitos, cuando se mueren, pues la cruz se hace de color blanco, puras flores blancas. No es combrado, es la flor que, que hay pues en el campo y allí lo van a, a buscar las flores. De repente, a los cantores que empiezan a adornar eso, pues piden toda clase de flores que todavía hay en el, en el campo y por eso ese, esas, esas flores lo utilizan para adornar la, la Santa Cruz pues hay varios tipos de flores hay este tulipanes Nochebuena este hay este donde se ve verde ahí pues ahí cortamos este pino y ocotal y este ya donde está blanco ahí es como un mármol blanco que hay por allá arriba y con eso se machaca y se hace polvo. Sí. Este, los abuelos contaban que es una reliquia para, la, para las almas que el cuerpo de alma pues que se van al lugar de nosotros, ¿no? Por eso es que en vez de hacerlo con otra, otra forma. Y mejor se acordó que consiguieran de diferentes clases de, de flores para hacer la cruz del difunto, ¿no? Difundo o difunda. Cuando el cuerpo del Dios hombre alcanzó su plenitud, el tormento libremente el cuerpo de se entregó, pues a ello vino el mundo a morir en una cruz sobre Dulce, dulce leño, dulce clavo, dulce fruto que nos quiero. Ya se enfrentan a las injurias, a los golpes y al rencor, corajando, está tanto de la fuente de salud, que el río tan divino será lavado en la creación. Dulce, dulce leño, dulce clavo, dulce fruto que nos quiero. Ya de ahí este, los rezanteros rezan para pedir por él para que Dios lo recoja en la gloria. Pues según la familia, pues este, ya que se hagan otros rezos más y ya este, se levanta por ahí de 10 a 11 de la noche. Pues ahí ya este, viene una parte donde se dice la levantada de la cruz y ahí ya va el padrino, Va borrando partes por partes. Hay número uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así van conforme le dice el rosantero. Así van borrando. Se paga las velas y todo. Los rezos que hacían antes es de doce doce rezos y ya terminando eso, cuando ya terminan los cantores a ser su gesto, entonces ese padrino tiene que hablar, despedir a la Santa Cruz, porque ya lo van a levantar, ¿no? Para llevarlo al panteón donde está el, sepultado la persona. Los abuelitos cuentan que, pues ya que cumple el año, pues el difunto regresa a su casa este, en forma de espíritu y viene a oler las flores. Según la costumbre del pueblo, pues este, las flores este, son este, los que este, llama la atención a... Para los difuntos, pues, según la creencia, los difuntos vienen, se están ahí encima de las flores, todo eso, y ellos representan a eso. Sí.